Hola a todas, bienvenidas. Me imagino de que ustedes se preguntarán de qué nos hablará el día de hoy. Ana, bueno, quiero hablarles el día de hoy sobre lo que trae el kit de inicio Avon. Porque lo que pasa es que muchas eh, quieren saber eh, qué es lo que trae, cuáles son los beneficios y especialmente cuánto se gana con Avon así que por esa razón me tomé el tiempo de hacer este vídeo y mostrarles de una manera más despacio y detallada lo que trae un kit de inicio y sobre todo cuánto usted espera ganar pero bueno ahorita lo que quiero mostrarles es lo que trae su cajita de inscripción como ustedes saben la inscripción solamente cuesta 30 dólares esto significa de que la membresía que usted está pagando son 30 dólares pero es para siempre lo que significa que no hay ninguna necesidad de que usted lo esté renovando año con año o no hay necesidad tampoco de que usted piense de que tiene que volverse a inscribir si pasa el tiempo de no hacer pedido bueno usted como representante nueva usted tiene el beneficio el primer beneficio de permanecer permanecer activa por un año o más dependiendo si usted logra activar su cuenta con cualquier tamaño de orden esto le va a usted a garantizar el que esté activa para el año que continúa así que mucho ojo con eso con solo que usted active su cuenta va a poder hacer un pedido verdad este y eso le va a garantizar que usted esté activa por eh, varios tiempo entonces eh, de eso, de hecho de eso es lo que quería hablarles el día de hoy bueno aquí les tengo esta es la cajita que usted recibe cuando se inscribe verdad por supuesto viene sellada viene con su nombre este y así de este tamaño es lo que va usted a recibir dentro de esta cajita usted va a recibir varios productos al usted recibirlos probarlos o venderlos o ofrecerlos usted va a tener la gran oportunidad de recuperar de regreso lo que es la inversión de sus 30 dólares y déjenme mostrarles cómo bueno en esta cajita quiero mostrarles que viene bien protegido para que no se vaya a dañar el contenido viene bien protegido con eh, papel de empaque viene también eh, una breve información acá eh, sobre los productos que usted está recibiendo en, en esta cajita esto es lo que usted está recibiendo en su eh, cajita de inscripción entonces ahora voy a mostrarle porque en realidad usted no se imagina, son tamaños reales, son tamaños regular que usted puede eh, tomarle ventaja de usarlo o de venderlo Porque son tamaños eh, que usted le va a tomar mucha ventaja Bueno, voy a comenzar este, con el primer eh, producto y este es un primer eh, ya sabemos lo que es un primer, es una pre-base de maquillaje Que usted puede utilizar para emparejar lo que son este, las imperfecciones de tonalidad de la piel verdad Así que este usted puede utilizarlo, el tamaño es un tamaño regular Y el precio eh, en el catálogo es de 12 dólares Como puede ver está muy bonito, es un tamaño normal Que usted puede tam también sacarle muchísimo provecho Especialmente si le encanta el maquillaje, ¿verdad? Así que bueno, voy a mostrarles también el siguiente producto y es una sombra este para eh, de cuatro colores. Aquí está la forma en que usted se lo va a aplicar para darle este un acabado perfecto a ese maquillaje y voy a mostrarle cómo se cómo cómo se ve para que ustedes puedan eh, juzgar. Eh, los colores que, que vienen como pueden ver son colores neutrales muy bonitos y usted puede tomarle muchísima ventaja a la hora de maquillarse porque son eh, muy bonitos eh, los colores que vienen y es un tamaño regular así que usted puede tomarle muchísimo más ventaja porque es un tamaño regular, precio este de libro esto está costando 8 o 9 dólares así que usted vaya sumando todo lo que trae esta cajita bueno, también les trae lo que es una mascara o un pestañol para sus pestañas, como ustedes pueden ver, eh, es un tamaño real, es a prueba de agua, y ustedes van a estar felices con, eh, con la forma en que deja las pestañas, porque las deja separadas, arrizadas y al mismo tiempo no se agrumera, este no se agruman ¿verdad? Al, al, al colocarlo como a muchos pestañoles. Así que este es el número 3 para que ustedes sepan. También tenemos la vitamina C que esta no puede faltar porque esta eh, aparte de ser tratamiento para la piel esta humecta eh, también da brillo natural a la piel y sobre todo ayuda a emparejar la tonalidad de la piel, eh, dándole una, una forma más sedosa y este también permite que usted eh, le saque mucho provecho. ¿En qué sentido? En que usted la puede probar para usted y la puede recomendar y sobre todo al al, al Tener clientes que la compren, prácticamente estarían generando ventas de entre 20 y 30 dólares cada cada persona, porque depende de cada libro, eh, las, los especiales que vayamos teniendo, usted puede sacarle provecho al venderlo. Este es el producto número 4 de lo que trae la cajita de inscripción. Y el producto número 5... Es esta fragancia y es la Honey Blossom. Esta eh, está valorada en 28 dólares y ustedes pueden tomarle mucha ventaja. O la usan para ustedes o le sacan provecho para venta. Y esto es lo que va a ayudar a usted eh, es a recuperar la inversión de lo que es el gasto de inscripción. Así que esto es lo que trae, son cinco productos, así como lo así como lo está explicando aquí en esta en esta tablita verdad porque esto es el detalle de lo que usted eh, va a recibir en su cajita de inscripción así que espero que le vaya tomando mucho eh, muy, mucho provecho a esto verdad y aquí la invitación eh, y, este, y la bienvenida a que usted forme parte del grupo de representantes exitosos así que eh, para comenzar esto es lo que usted tiene y no puede faltar un catálogo de la campaña vigente así que esto lo que va a ayudar es que usted al recibirlo número uno comience a, a mostrárselos a, a sus amistades más cercanas para mientras hace su orden y de esta manera usted pide los catálogos vigentes de la que continúa de la siguiente orden que continúa así que qué les parece esto es lo que trae la cajita de inscripción esta cajita que les acabo de mostrar aquí usted está recibiendo de regreso el valor de 100 dólares en producto usted solamente ha gastado 30 de inscripción con esos 30 usted va a recibir 100 dólares en producto usted los va a vender y va a generar automáticamente 70 dólares de ganancia imagínense qué oportunidad de que usted pruebe o venda estos productos ahora hablemos de lo que usted quiere saber cuánto se gana con Avon, ya usted se inscribió ahora vamos a hablar de cuánto se gana en Avon quiero contarles de que ustedes al comenzar a vender eh, ustedes van a comenzar a ganar eh, 40 dólares fuera de cada 100 hay un proceso de venta y ese proceso de venta es el que les voy a explicar para que ustedes le tomen mucha ventaja y no pierdan su nivel de ganancia como representante, usted eh, puede trabajarlo de dos maneras, para uso propio o para eh, generar un ingreso. Pero, ¿qué les parece si les explico para uso propio primero? Bueno, para uso propio, usted lo puede utilizar, ve que ya viene la, la temporada de la Navidad y usted quiere comprar eh, todos los productos, eh, o bien para usted, o para tener y regalarle a su familia, bueno... Imagínese que usted tenga una orden de 200 dólares a precio del catálogo, ¿verdad? Entonces, su precio de representante, como representante nueva, usted va a ganar 40 por cada 100. Significa que el descuento de uso propio como representante serían de 80 dólares. Así que usted va a pagar 120 más el tax. Y el envío ¿Qué le parece imagínese se está ahorrando 80 dólares le llega a su casa este y usted está complacida porque no tiene que hacer las filas en la en la tienda y le llega a su casa en dos o tres días según si usted lo ordena lunes le llega miércoles si usted ordena martes le llega viernes entonces usted va a hacer su orden según el día de la semana para recibirlo más rápido si lo ordenó el sábado lo está recibiendo entre martes y miércoles de la semana que sigue así que como puede ver el servicio de entrega es es bien fácil, es bien rápido y usted va a tener los productos antes de la Navidad. Eso es para uso propio. Ahora hablemos para venta. ¿Qué les parece? Si es para venta, eh, eh, es más fácil todavía porque aquí se trata de ganar y de ganar. Ya sabemos que en nuestros trabajos todas andan buscando eh, regalos para la Navidad, ¿verdad? Entonces es en ese momento que usted tiene que pensar cómo generar un ingreso para que este, se beneficie usted en esta temporada, especialmente para generar el ingreso y comprar los regalos para los chiquitines o para usted también, ¿verdad? Entonces, bueno, imagínese usted que tenga compañeras de trabajo y que están buscando regalos, lo que usted tiene que hacer es agarrar su librito, mostrarle los especiales que tenemos, especialmente para los que tienen niños, ¿qué les parece si, si nos enfocamos? En las mamás que tienen niños. Tenemos esta super oferta que son lo que, la colección de Frozen, ¿verdad? Así que son a 39,99. Imagínense que compre los tres productos. Estamos hablando que son eh, 3x412, serían 120 menos un 40% de descuento. Estaríamos hablando que se está llevando prácticamente. Eh, por 90 dólares más el taxi le envío estos productos así que bueno traten de tomarle mucha ventaja porque usted como representante nueva puede ganar más por menos ahora si usted como le digo lo está haciendo para venta su primera orden debe ser de 150 como mínimo saben por qué? porque con 150 dólares como mínimo usted está ganando 60 dólares si su venta es de 200 dólares está ganando 80 dólares y si su venta fuera de 300 está ganando 100 dólares así que imagínense ustedes esos 100 dólares van a ser ganancia para ustedes que pueden utilizarlo para comprar los regalos de navidad o para, para ustedes cubrir cualquier bill que tengan que hacer así que eso es trabajar para generar un ingreso, enfocarse en los productos clave, en los productos que le van a generar más venta y más ganancia, pero sobre todo enfocarse en aquellos productos que la persona necesita, ustedes saben que todo el mundo necesita proteger la piel, ustedes saben que todo el mundo necesita una una fragancia para estar siempre olorosa, ¿verdad? Así que todo el mundo necesita algo, así que siempre es bueno pensar en lo que necesita la persona si la persona que, que trabaja junto con usted usa mucho cosmético aproveche las ofertas tenemos muchísimas ofertas donde usted puede tomarle mucha ventaja verdad por ejemplo tenemos estuches para el cuidado de la piel que usted puede tomarle ventaja y también tenemos regalitos sugiéranle la caja a, a todas las clientas porque si les compraron 40 por 10 dólares adicionales se llevan miren cuatro productos más por 10 dólares, así que así es como uno hace la venta y así es como uno comienza a generar más clientes para esto promover su negocio, bueno ahora les voy a hablar de un super beneficio que ustedes van a tener como representantes como representantes tienen otro beneficio y es vender en línea. Así que ustedes, quiero contarles que tienen una tienda online. Esto significa que la van a poder compartir con todas sus amistades y familiares alrededor del país. Así que ustedes pueden vender. Ellos le compran en la tienda, Avon despacha la mercadería, eh, ellos le pagan a Avon, pero Avon le paga a usted. Así que, ¿cómo le va a pagar? la ganancia generada de todas esas ventas la van a depositar en lo que es su, su balance de Avon aunque usted no tenga ningún saldo pendiente con la compañía Avon le va a estar depositando ahí en su cuenta de Avon lo que son las ganancias pero si usted va a vender únicamente en línea tiene un beneficio más grande y es solicitar depósito directo esto va a facilitar que usted esté este recibiendo su eh, la, el, el general su ganancia depositado ahí en su cuenta como les digo verdad así que ese es otro de los beneficios que tiene además otro de los beneficios que van a tener como representantes es que van a recibir su libro del qué hay de nuevo Ahí ustedes van a poder comprar lo que va a salir más adelante, van a poder lucirlo, van a poder mostrarlo, van a poder usarlo antes de que salga a la venta. Así que esa es la ventaja de ser representante de Avon y por eso es que muchas veces decimos puede comprar para usted misma o puede vender y generar un ingreso así que espero de que le estén tomando mucha ventaja a este video porque más detalladamente les estamos eh, mostrando qué es lo que trae así que espero que a ustedes eh, le tomen mucha ventaja esta es la campaña número 25 la que estamos mandando ahora si todavía no se inscribe y quiere hacerlo Trate de hacerlo porque vienen muchísimas ofertas, especialmente eh, tenemos los productos nuevos de la línea este, Face Shop que le pueden tomar muchísima ventaja. Y estos productos ustedes pueden aprovechar su 40% porque son productos hechos a base del 90% de, de ingredientes naturales. Así que yo sé que ustedes han estado viendo todas las promociones que hemos estado haciendo. Así que estamos eh, trabajando con eso, ¿verdad? Tenemos variedad de productos para caballeros, para usted, para niños y ahora es cuando usted puede tomarle mucha ventaja imagínese que a usted le gustara esta paleta de, de maquillaje usted con su 40% siendo representante tiene eh, el mayor eh, beneficio que es eh, el descuento o bien para uso propio o bien para generar un ingreso, Sáquele el 40% a los 25 dólares y usted verá que más o menos anda entre los 13 y 14 dólares y su ganancia es más grande, imagínense, así que ustedes tienen mucho, mucho, mucho beneficio, mucha ventaja y ¿saben qué? Como representantes sean vendedoras o no Van a poder hacer devolución de un producto Siempre y cuando eh, usted eh, especifique si no le gusta Si no le quedó, si el cliente no lo quiso Si usted pues no, eh, no está complacida con la calidad Usted también lo puede devolver Así que tenemos muchísimas eh, ventajas Muchísimos beneficios que tienen que tomarle Ustedes ventaja. Así que eso es ser representante Avon Así es como funciona Ya les mostré qué es lo que trae. Este, el kit de inicio, así que compartan este video, eh, en este canal de, de esta página de negocio ustedes van a poder ver ofertas eh, todos los días, eh, con solo hacerle clic a los videos van a poder ver más ofertas, pero si se quieren inscribir comenten en este video para poder mandarles el link y ustedes mismas puedan comenzar a ahorrar eh, de manera personal Pueden sacarle ventaja y ustedes mismas pueden ser su propia representante Avon. Si ya no quiere comprarle a nadie, inscríbase y cómprese a usted misma y ahorre usted misma. El producto va a llegar directamente a usted, usted estará directamente con la compañía y nosotros seremos la persona que les oriente para, para que usted haga un buen trabajo. Vuelvo y les repito si se inscribe no tiene que ser vendedora, si se inscribe puede hacerlo para uso propio, puede ganar su 40% vendiendo o puede ahorrar su 40% vendiendo, así que espero que les haya gustado este video, voy a estarles haciendo este, videos mostrándoles eh, productos todos los días, así que ustedes lo van a poder ir conociendo y sacándole de esa manera provecho a su cuenta Avon, recuerden promover su tienda en línea, porque ustedes van a poder inscribir personas a través de su tienda, van a poder eh, vender a través de su tienda y ustedes miren, van a empezar a ganar sea por ventas en, en línea o sea por ventas tradicionales que nosotras estamos acostumbradas, ¿verdad? Así que como les digo, si usted es nueva en Avon, sáquele provecho si todavía no se inscribe, pues tómale provecho a la información que les he compartido y como les digo, estés en pendientes todos los días porque voy a estarles... Pro, este, eh, dándoles información de productos nuevos mostrándoles productos nuevos cómo los va a usar cómo los va a vender y especialmente cómo usted le va a sacar ventaja y ganancia a los productos que les voy a mostrar así que gracias por conectarse a las que, a las que lo hicieron y gracias a las que van a ver el video más tarde así que no olviden compartirlo que la que comparte el video las voy a poner en una rifa y les voy a dar regalitos por promover esta página ¿Qué les parece aquí solamente van a ver ofertas e información así que espero de que ustedes compartan esta página y en este video escriba la palabra compartido en su muro para que de esa manera este pues participen en la rifa más tarde voy a ver cuántos lo han compartido y este y, y vamos a hacer la rifa diariamente así que la forma de enviar los premios este va a ser eh, o personal si vive aquí cerquita o por correo así que si la ganadora la voy a estar este comunicándome con ella en privado para que me mande su dirección así que comiencen a compartir el video, eh, díganme comenten ya compartido para que participe a las 5 de la tarde voy a anunciar quién ganó y voy a tener este la rifa de un labial de los tattoo tal vez ustedes lo han visto tiene dos puntas una para delinear los labios y tiene la otra para rellenar como pueden ver así que eso es el premio a la que a la que lo a la que comparta verdad voy a tener dos de estos de dos colores así que se va a llevar dos la ganadora así que gracias por haberse conectado chicas y compartan este video y espero de que dejen su comentario si están interesadas ok nos vemos mañana